Ey. Y cuando parta, dejó mi voz en parte, pa' que conmigo cantes, pa' que conmigo cantes. Y cuando parta, dejó mi voz en parte, pa' que conmigo cantes. Y cuando parta, dejó mi voz en parte, pa' que conmigo cantes, pa' que conmigo cantes. Y cuando parta, dejo mi voz en parte, pa' que conmigo cantes. Más hermosa que compuse Mientras la brisa mira Dejando que el viento abuse Esa musa que me inspira Que vaya hacia esa luces Que lo haga sin mirar Mientras ella me seduce Se cruzan dos caminos No entra en mi cabeza aunque se voy y miro Y otra vez se me interesa Si por eso estoy vivo Y en mi naturaleza Si por eso me capo Y esto es lo que me pesa tengo sueños recurrentes donde escucho mis canciones. Veo mis letras en esos muros, también en habitaciones. Soy mi propio oponente, perdido en las emociones. Si doy un paso al frente, será con estas canciones. Qué frágil que soy al hablar, qué fácil que yo miro atrás con lápiz y un auricular bailando. Cuando escribo el rap, perdiendo. Cuando voy por más viviendo para disfrutar, sintiendo que esto va a quedar. Me regalo mis canciones para cuando ya no estés y reparte innovaciones. Siempre lo iban enamorado con lo que era rey cuando parta dejo mi voz en parte pa que conmigo cante pa que conmigo cantes y cuando parta dejo mi voz en parte pa que conmigo cante y cuando parta dejo mi voz en parte pa que conmigo cante pa que y conmigo se parte, pa' que conmigo cantes, pa' que conmigo cantes y cuando